Bueno, el grupo este, está escrito al, al Departamento de Educación Física y Deporte. Digamos, el hito fundante del, de, del grupo es eh, el, el proyecto de violencia en el deporte. Que si bien el, el proyecto no es del grupo, participamos muchos en, es, en esa propuesta. Este, y de alguna manera, a partir de eso, empezamos a trabajar otras cuestiones vinculadas. Donde una de las líneas, o mojón, es la cuestión de la violencia, pero el estudio de la violencia es la excusa para estudiar otras cuestiones otras relaciones que son las relaciones de poder, sobre todo en cuestiones de clase, género, identidades étnicas. Consideramos que... Eh, que eh, los espacios territoriales tienen decisión, decisiones políticas en torno al deporte este, y tienen una relación con el gobierno central y con las políticas privadas en torno al deporte. Y después lo otro que nos interesa son eh, puntualmente las prácticas deportivas. O sea, hay algunos que están estudiando gimnasia artística, lucha, fútbol infantil, ¿no? Es que como esas cosas están como muy atravesadas. Y hay una cosa que nos interesa, este, que es la relación con la educación física, sobre todo con la enseñanza del deporte. ¿no? ¿Cómo? En la enseñanza del deporte se atraviesan las cuestiones de cultura, de la sociedad, es decir, las relaciones de género, clase, identidad, lo que, lo que había dicho antes. ¿no? Porque consideramos que eso está muy por fuera de la discusión eh, actual, por lo menos de los programas y de los currículums. ¿no? Pensar cómo la enseñanza, la formación en pasantías, o en optativas, o en electivas, este, la investigación y la extensión se, se, se vuelcan en, en esas propuestas. Siempre este, consideramos que hay un vínculo ahí entre enseñanza e investigación bien interesante que, que tiene que estar presente este, y por eso tratamos de, de, de tensionar el foco de los contenidos clásicos de la educación física y del deporte que son la técnica, la táctica y la estrategia. Nosotros consideramos que para elegir una técnica, una táctica y una estrategia hay decisiones sobre el género, por eso hay fútbol y fútbol femenino, por eso hay gimnasia artística masculina y femenina, hay ediciones de poder, hay decisiones estéticas sobre cuáles son los cuerpos más lindos o más aptos, entonces esos son temas también que nos interesa discutir con, con la educación física.